Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. En el día de hoy estamos con Salvador Galocha. Hola Salvador, ¿qué tal? Hola Gaspar, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, en primer lugar, Salvador, me gustaría eh, incidir en que no nos conocíamos antes precisamente en esta entrevista... Fue tu mujer quien nos contactó por redes sociales y quería aprovechar este hecho pues, para comentar a toda la gente que nos esté viendo, que tenga negocio, que tenga comercio aquí en la región, pues que precisamente estamos a, a su disposición y cualquier persona que nos contacte pues, será bienvenido para, para que participe en este nuestro proyecto, nuestra iniciativa de Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. Y sin más, pues Salvador, me gustaría que te presentaras, nos contaras quién es Salvador y a qué se dedica. Pues Gaspar, ante todo, muchas gracias, muy agradecido, tanto mi mujer como yo. Y bueno, yo soy Salvador, eh, tengo una empresa en Cartagena de toldos, fabricación e instalación. Y bueno, pues esto empezó, yo no me he dedicado a otra cosa en, en la vida, he estado trabajando encargar en encargar otra empresa. Y bueno, pues hace unos ocho años aproximadamente decidí pegar el salto y hacerme autónomo o empresario, como lo quieras llamar. Y bueno, pues hasta el día de hoy, con, mucha, con mucho esfuerzo, Empezamos en un taller pequeñito, empezamos con un, con un trabajador, con una familia peque pequeña y bueno, poco a poco hemos ido creciendo y nada, pues a su entera disposición. Pues vamos, la historia de, del autónomo de, o el empresario de, de toda la vida, como, como se suele empezar, lógicamente. Bien, Salvador, eh, hemos pasado un tiempo bastante convulso, toda la crisis del coronavirus, el estado de alarma, hemos empezado con la fase de desescalada y precisamente, dado el sector vuestro, entiendo que la época en la que estamos es la época de mayor trabajo. ¿Cómo estáis viviendo esta fase de desescalada? ¿Habéis retomado el volumen normal de trabajo que, tení, que tendríais habitualmente en esta época? Pues Gaspar, por desgracia, nuestra, nuestra temporada comenzaba en marzo. Entonces, eh, durante los primeros 14 días empezamos muy buena campaña, pero me repito, por desgracia, el 14 tuvimos que cesar por el estado de alarma y hemos estado, tanto eh, mis operarios como yo, 54 días sin poder trabajar, sin poder instalar en la calle, sin poder fabricar, sin poder facturar, nada. Lo que es totalmente cesado. Eh, no hemos tenido que coger al, al, al, a los ERTE, en fin, para todo este, todo este lío que se ha formado. Eh, el 4 de mayo retomamos la actividad y, y la verdad que hemos empezado con muy buen pie, mucha fuerza y si no hemos empezado al 100%, hemos empezado al 99%. Con lo cual, eh, ahora mismo, a día de hoy, que estamos ya en el mes de junio, vamos muy bien y, y bueno pues no nos podemos quejar, espero que esto sea, que siga así, que siga así, eh, y sobre todo, sobre todo, pues bueno, pues que la gente se anime, que esto, que esto va a pasar, y que siga, sigamos montando toldo y dando esas esa buenas estancias a, a estas viviendas, la gente se está, se está equipando la primera residencia con todo también, por lo que pueda pasar este verano con las playas, y nada, animo a la gente a que, a que siga llamando y, y, y dar un mensaje de confianza de que, de que todo esto poco a poco lo vamos a, lo vamos a salvar. Pues me alegro muchísimo, Salva, de escuchar esa, esas palabras y realmente de que bueno pues poco a poco todo vaya yendo a la normalidad. Y aprovechando eso que comentas, eh, ¿qué tipo de toldos son o qué tipo de trabajos son los que hacéis vosotros? Y si tenéis algún tipo de especialidad y nos la podéis contar, estupendo. Pues mira, nosotros eh, somos especialistas en, en todo lo que sea el tema de, de protección solar. El tema de toldo es bastante amplio y hay muchísimos modelos. Eh, somos especialistas sobre todo en toldos automatizados y motorizados. Eh, montamos desde el, la propia vivienda hasta locales de hostelería, eh, todo, todo el, el tema particular, pérgola, vela... Eh, sistemas nuevos que están saliendo ahora de pérgola bioclimática y bueno, eh, desde el toldo clásico hasta el toldo más moderno que va con atado motizado eh, por, por así decirlo al fin y al cabo soy fabricantes de sombra <risa> correcto y por último Salvador, eh, ¿qué le dirías a, a la gente que nos está viendo? Eh, principalmente, tan, bueno, tanto a los espectadores como a ...aquellos que como nosotros tienen negocio... ...un mensaje de ánimo, de esperanza... ...¿cómo ves la situación en el futuro? Pues la situación del futuro... ...la verdad, sinceramente... ...se ve complicada... ...hasta que no se saque un medicamento... ...una vacuna contra todo este tema que estamos viviendo... ...pero les pediría sobre todo... ...a la gente, a los pe pequeño autónomo... ...y, y, y, a, y, a, y a, a, a, ...a toda la gente en general... ...de que no tiremos la toalla... ...de que, me repito, entre todos... ...esto podemos sacarlo para adelante y la economía podamos por lo menos salvarla. Eh, si no ponemos entre todo un, un, un poquito, un granito de arena, pues la verdad que vol volveríamos a los tiempos del 2008 y yo creo que eso no es, no es lo recomendable. Entonces entre todos le demos ese empujón a la economía y, y, y que lo podemos salvar, eh, que, esto, que esto va a pasar, esto va a pasar seguro. Pues muchísimas gracias, Salvador. Espero que tomemos, hagamos caso de tu consejo. Vamos a protegernos, vamos a esperar esa vacuna y vamos a apoyar entre todos a, a la economía y, y especialmente pues, para los que estamos aquí, al Pequeño Comercio. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo una vez más. Eh, os pido por favor que compartáis, que le deis a Me Gusta, que apoyéis la difusión de esta iniciativa y poco más. Somos Murcia, somos Pequeño Comercio y os esperamos en la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego.